Dios mío, escucha mi oración. Atiende mis ruegos. Tú eres fiel y justo, respóndeme. No me llames a cuentas que ante ti nadie en el mundo puede considerarse inocente. Mis enemigos quieren matarme, me tienen acorralado y en constante peligro de muerte. Ya no siento latir mi corazón, ya he perdido el ánimo. Me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones Tengo muy presente todo lo que has hecho Hacia ti extiendo mis manos, pues me haces falta, como el agua a la tierra seca Dios mío, respóndeme pronto, pues la vida se me escapa No me des la espalda, o ya puedo darme por muerto En ti confío, a ti dirijo mi oración cada nuevo día hazme saber que me amas, dime qué debo hacer. Dios mío, líbrame de mis enemigos, pues en ti busco refugio. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Dios mío, tú eres un Dios justo, acaba con mis enemigos. Destruye a los que me persiguen. Tú eres un Dios de amor y yo estoy a tu servicio, demuestra tu poder y dame vida. Sácame de este aprieto.